Todo para la cordial Bienvenida ¿no? por acá, para que nos veamos bien acá y, y no importa Heiner, acérquese, aquí nos, aquí nos podemos, el es que se llama Heiner también, ¿verdad, sí, amigo? Totalmente. Cariel, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos presentes y una bonita actividad. Bueno, muchísimas gracias a usted, a Cartago Medios, ¿verdad? Y a usted, don Heiner, por hacerse presente y aceptar la invitación y apoyarnos en lo que es este sector del emprendedurismo. Aquí estamos apoyando el comercio local. ¿Verdad? Y de eso se trata. Nosotros somos, este, tratamos de hacer una vitrina para todos estos emprendedores, para que ellos puedan comercializar los productos, ¿verdad? Y, y darle publicidad. Y creo que ustedes son un medio oportuno, ¿verdad? Para que ellos se den a conocer. Más bien, muchísimas gracias. Sí, precisamente eh, estábamos conversando sobre cartagomedios.com, que prácticamente claro. nosotros en abril cumplimos un año. Eh, estamos pues eh, ya eh, entrando a los diferentes eh, medios, no solamente nacionales, sino a nivel internacional. Y sobre todo en el Huarco, que es de donde provenemos, provenimos nosotros. Y por supuesto con Huarco Radio y a través de cartagena Medios TV. Son dos medios que han nacido precisamente para eso, para apoyar al empresario, para apoyar al emprendedor. Y bueno, pues les presento a, al TOCA, Heiner. <risa> Heiner, ¿cómo estás? <risa> Un gusto saludarte. Muchísimas gracias, eh, genial un placer que estés por acá. Eh, como lo dice eh, mi madre, pues es un proyecto el cual inició ya prácticamente eh, dos años. Eh, esta es nuestra quinta edición propiamente que hemos eh, realizado. El día de hoy es acá en el hotel y restaurante El Huarco y pues muy contentos que esté hoy por acá, pues no solamente eh, aportando... Eh, esa colaboración ¿verdad? tan importante con los medios de comunicación, el cual pues los emprendedores, eso es lo que tratamos de darles, no solamente un espacio para que puedan comercializar sus productos, sino que también tengan esos canales de comunicación y las personas puedan conocer sus productos y servicios. Y precisamente los empresarios o emprendedores que vamos a, o que tenemos el día de hoy, eh, aparte de que claro, que ya nos podemos eh, tal vez eh, conversar un poco más de qué se trata, qué es lo que hace. También, ¿cuáles son los otros emprendedores que están en el día de hoy? Bueno, este, nosotros eh, somos heclearte somos un negocio, un emprendimiento familiar que nos dedicamos a la personalización de productos, ¿verdad? Y textil. Y también como valor agregado, pues también somos promotores y organizadores de feria para emprendedores y artesanos, ¿verdad? Entonces, en esa, en esa línea, ¿verdad? Como también somos, somos emprendedores, este, también necesitamos, ¿verdad? Darnos a conocer y también... Por qué no apoyar también a todos los que nos se han sumado a, la, a través de, de todas estas ediciones de las ferias que hemos realizado, como dijo mi hijo, la quinta, adiós, gracias, verdad, el día de hoy. Y también algo muy importante, lo que nosotros tratamos de hacer como jequearte, como negocio familiar es crear alian alianzas. Uh -huh. Y entonces esta es una de ellas. En este momento pues se creó esta alianza pues con Gloriana Salas del Hotel y Restaurante El Barco, verdad, que el cual le eh, agradecemos muchísimo que nos haya abierto este espacio y que nos haya otorgado, ¿verdad? Eh, ese privilegio de poder estar acá con, con todos ustedes y este dando oportunidad a los emprendedores, ¿verdad? Se nos fue gloriana ¿verdad? Eh, anda este Ahí debe estar. invitando, <risa> invitando a, a los eh, eh, las personas que están acá acompañándonos para que se acerquen y, y puedan apoyar a los emprendedores. Y precisamente eh, para venir a la feria, la entrada de Dapita, lo que se está solicitando más que todo es una colaboración con útiles escolares. Correcto. Eh, aparte de que nosotros somos un negocio de que le podemos ayudar al emprendedor, también nos, eh, nos caracterizamos por ser eh, colaboraciones filantrópicas. Entonces, de eso se trata. Entonces, aportar un granito de arena, ¿verdad?, a aquellas familias o instituciones en una, alguna situación desfavorable, ¿verdad?, y que nosotros venimos a sumar. Y que dicho sea de paso, pues los emprendedores siempre nos han apoyado, ¿verdad? Entonces la entrada es totalmente gratuita, hacemos un llamado, somos un centro de copia en este momento, ¿verdad? Para que todo aquel que tenga deseo de colaborar, pues que se acerque y aporte, ¿verdad? Su, su colaboración y va a ser bien canalizada a niños que escasos recursos, ¿verdad? Económicos. Muy bien, ya, ya ahorita hacemos el recorrido. Ustedes también tienen ubicado acá local para poder ver los productos de ustedes. Eh, no. no, hoy no. Hoy, hoy somos, verdad. y venimos como, como promotores, este, pero eh, y además porque es un espacio, digamos, eh, muy, muy corto donde estamos dándole eh, para apoyar, para apoyar, eh, para apoyar, exactamente. Pero espero que sea el inicio de mucho, don Heiner que sea que nos acompañe, verdad, este, eh, en futuros proyectos, verdad, que vamos a seguir realizando Dios mediante, así lo permita esta situación con la cual atraviesa el país. Y esperamos que nos siga acompañando, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad?